Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la demora, disculpen la tardanza. Lamentablemente se me ha complicado con la comunicación, con internet. Y bueno, yo estoy en este momento transmitiendo en vivo, directamente desde el teléfono. Pero bueno, quiero agradecer a todos los que se están por eh, comunicar, a todos aquellos que van a estar ya eh, tomando este curso, Así que yo te agradezco, que Dios te bendiga, que esta um, hermosa tarde, que esta hermosa noche que estamos compartiendo pueda ser de mucha bendición. Así que te agradezco porque estás allí mirándonos en vivo a través de este link. pues sabes que ni siquiera pude prender la luz eh, que me da un poquito más de, de, de visibilidad, así que discúlpame, esto está todo hecho en vivo. Ya lo estoy haciendo, un segundito. Estoy, miren, un poco este, complicado con la situación. Ahí está. Fíjate, ahí tengo un poquito más de luz, de luminosidad. Voy a bajar acá la intensidad para que no sea tan fuerte. Pero bueno, Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Gracias por estar este, atentos a, a esta transmisión. Vos sea, es sabés que no sé si estoy saliendo en vivo. Creo que sí, aguantenme un segundito, me voy a estar revisando a ver si estamos transmitiendo en vivo a través de Celebremos la Recuperación San Luis. Sí, acá estoy en vivo. Bueno, entonces discúlpenme que esto no es muy prolijo, pero ya estoy tomando el link para que podamos estar todos juntos, ahí les mando a los estudiantes de nuestro grupo de hechos. Ahí está, ¿sí? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. ¿Qué te parece si oramos en esta noche? Si el Señor nos está guiando, si Dios nos está dando esta posibilidad de estar juntos. Esto es una bendición. Así que oramos. Y le decimos, Señor, gracias por todo lo que nos estás dando. Aún por estas dificultades, por todo lo que está pasando a través de este tiempo de pandemia. Gracias por todo lo que estamos viviendo. Porque hay cosas que son muy buenas, pero hay otras que no, no lo son tanto, Señor. Y aún de cada situación vos estás sacando lo mejor de nosotros. Y nos estás enseñando, nos estás ministrando, nos estás tocando. Señor, gracias por todo lo que hiciste hasta ahora y gracias por lo que vas a hacer. Nos ponemos en tus manos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor. Gracias por este grupo, gracias por cada hermana, por cada hermano que está tomando esta iniciativa de poder estar estudiando tu palabra. Gracias por este libro tan maravilloso, por el libro de hechos. Gracias porque podemos ver eh, al Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural y eso nos está... Dando a nosotros, a cada uno de nosotros, la pauta de que vos seguís siendo el mismo. Fuiste el mismo eh, ayer, sos el mismo hoy y serás el mismo mañana, Señor, porque tu poder no se detiene. Gracias, Jesús. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos estés dando fortaleza. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, miren, esta situación es una situación que yo no la estoy deseando, pero bueno, es lo que me ha pasado. Disculpen la, eh, la desprolijidad, Pero yo quiero compartir con ustedes justamente el capítulo número 11 del de libro de Hechos, y me gustaría que lo leamos en la versión Reina Valera, que es la versión madre que estamos teniendo. Y yo me voy a sacar un poco estos auriculares porque ahora me están haciendo un rebote de sonido, si no estoy escuchando el sonido eh, eh, especial. Así que bueno, los dejo acá. Pero gracias a Dios, este, vamos al, al capítulo número 11, Reina Valera 1960, una eh, versión muy cara a nuestros sentimientos, y vamos a leer todo este capítulo, ¿sí? capítulo eh, 11 del de libro de Hechos. Si vos tenés tu Biblia, yo te pido que lo podamos estar leyendo juntos, y luego vamos a ir desglosando algunas de las cosas. Hoy a la tarde, eh, no, al mediodía, te mandé un PDF y un PowerPoint del de resumen de este capítulo, que es lo mismo que habíamos mandado eh, ya hace un tiempo atrás con el, el comentario de la Biblia del diario Vivir, pero cuando tenemos un PowerPoint o tenemos una, este, una explicación un poquito más, eh, elaborada, nos va quedando de otra manera. Entonces vamos a, a leer esta, eh, esta eh, versión, 1960, versículos eh, del de, 11.1. Y dice, oyeron los apóstoles, recordad que estamos hablando, esto vendría a ser después o post lo que sucedió eh, al, a la conversión de, eh, de Cornelio. recordad que Cornelio era... Una persona que estaba en, en esta situación, que, que era un gentil y que se convirtió no solo él, sino toda la familia. Voy a saludar a los que nos están viendo, Ani Barroso, Leonardo Domínguez, gracias a todos los que nos están viendo, Vero Ojeda, Verónica Repollo, María Laura Miranda, Alejandra Vélez, Ana María Delgado, Alexis Paz, gracias, gracias por la confianza y gracias por estar allí. Voy a intentar compartir la cámara porque esto fue justamente lo que me retrasó, eh, perdón por, por el retraso, perdón por la eh, desprolijidad de este, recha, de este retraso. Voy a intentar compartir la, la, la cámara, ¿sí? Y ahí está. Entonces, eh, ahí les estoy mostrando, sí, se ve bien, ahí estoy teniendo la, la repercusión. Dice el 11-1, a ver, sí, ahí hagan un poquito la letra para que se pueda ver.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 eh, podemos leer en otras versiones, de hecho usamos otras versiones, pero esta versión, eh, es, yo tengo debilidad por la Reina Valera, porque eh, como ya te lo he dicho en otras oportunidades, es la versión que desde niño he escuchado a, a, a la palabra de Dios, a la Biblia, y por eso para nosotros sigue teniendo un, un valor muy especial, para los que venimos de hace mucho de ser creyentes, la Reina Valera 1960 tiene un valor muy, pero muy especial. Algunos este, no, no, no, no la quieren tanto, pero eh, a mí me encanta. Y cuando vemos aquí, en, en lo que nos relata eh, este capítulo, relatado con, con este lenguaje castizo un tanto, eh, un tanto más puro, escuchamos que hay dos grandes temas acá. Primero, el informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén de lo que había sucedido en casa de Cornelio, y cómo el Señor le estaba mostrando un camino que hasta ahora para ellos no era eh, posible, y Dios estaba diciendo, por aquí la cosa está funcionando. Y dos, el nacimiento de una iglesia que iba a ser una iglesia totalmente eh, dedicada a las misiones, la iglesia de Antioquía, una iglesia maravillosa, que estaba naciendo y que no estaba... Justamente en el terreno de eh, Israel. Por eso, ahora me gustaría que compartamos un poco ese comentario y ese PDF que yo te eh, mandé en el día de hoy. Eh, me encantaría que lo podamos compartir. Así que ahora te lo voy a intentar compartir para que podamos estar juntos. Eh, aprovecho para saludar a Gladys. Hola Gladys. Hola Isaura, qué lindo que puedas estar allí. Hola Mónica. Hola Viviana. Hola, Eugenia, qué bueno. Dice, no, no podés conectarte. Bueno, no hay problema, eh, esto va a quedar grabado en Facebook y también después lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube de crecimiento de este, eh, que, que nosotros estamos utilizando. Bueno, te voy a mostrar, voy a intentar compartir la pantalla del de el PDF que te mandé hoy, ¿sí? que tiene que ver con Hechos 11.30. ¿sí? Así que allí va, espérenme, que no estoy muy ducho con Messenger, pero ahí ya estoy intentando... Ahí está. Hechos 11, versículos 1 al 30. ¿sí? Son los versículos que acabamos de leer. Y vamos a ir bajando para poder ir teniendo un poquito el panorama de lo que nos está diciendo. ¿sí? El versículo 1, ahí nos estaba diciendo, el versículo 1 que acabamos de leer... Te lo repito, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y ahí nos aclara el panorama para que lo tengamos un poquito más claro. Dice, gentil era todo aquel que no fuera judío. O sea, ellos todavía estaban un poco eh, viendo eh, a, a los ojos de Jesús eh, y lo estaban viendo a, a, al cristianismo desde la mirada justamente eh, de lo que eh, era el judaísmo. Entonces ellos pensaban que todo aquel que tenía que convertirse al cristianismo, primero tenía que pasar por el judaísmo. O sea, tenía que hacer una doble tarea. Tenía que hacerse primero judío, y luego, a partir de allí, conocer a Cristo. Y Dios estaba cambiando los planes. Dios estaba diciendo, no, no, esto no es por aquí. El que cree es salvo el que me conoce es salvo, ya sea judío, ya sea romano, ya sea griego, ya sea chipriota, o ya sea de cualquier otra nacionalidad, o de cualquier otro pueblo, o de cualquier otra cultura, el que cree es salvo. Y es interesante esto, porque ellos eran... Y siguen siendo el pueblo judío, el pueblo de la ley de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que tiene las tradiciones, el pueblo que ha sido tra tratado por Dios, el pueblo que ha sido salvo por Dios. Pero la verdad es que ellos este, no estaban muy eh, conscientes de que el, la salvación, que el camino que, que Jesús había venido a, a entregarnos, también estaba disponible para cualquier persona. Y acá me encanta porque... Eh, cuando nos da la, la, la respuesta acá, dice, Dios escogió a los judíos y les enseñó sus leyes de manera que llevaran el mensaje de salvación a toda la tierra. Y ahí nos da una serie de versículos. A mí me gustaría compartir algunos. Génesis 12.3 es un versículo que nosotros lo tenemos muy presente y me gustaría que lo leamos juntos. Génesis 12.3, si tenés tu Biblia, fíjate si la podés buscar y, y poder compartir, porque ese, ese versículo es una promesa, dice... Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice aquí la versión Reina Valera 1960, la versión Palabra de Dios para Todos dice, yo te daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y la textual, la Biblia textual, es una de las Biblias este, muy interesantes, eh, vuelve a repetir lo mismo, dice, bendeciré a los que te bendigan y mandeciré al que te maldiga y serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué increíble! Porque en este pasaje nosotros tenemos ya el plan de Dios. El plan de Dios no era que solamente sea bendecido Abraham y sean bendecidos los descendientes de Abraham, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. No, el plan de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. Y por eso ese plan de Dios se estaba cumpliendo en Jesús y se está cumpliendo en este tiempo y el mensaje no tiene ningún tipo de requisito previo fíjate lo que dice el Salmo 22 7 que es otro pasaje muy pero muy este eh, pertinente para esta para este tema mira Salmo 22 versículo 7 ahí lo vamos a buscar sigo con la reina Valera 1960 Dice, todos los que me ven, me escarnecen, estiran, eh, perdón, salvo 22, 27, perdón, perdón, pero yo leí. Le, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Qué palabra hermosa. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La nueva traducción viviente a este versículo dice, Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante él. O sea, el plan de Dios siempre fue alcanzar a todas las personas. El plan de Dios siempre fue ese. O sea, nunca fue el plan de Dios de que solamente se quede el mensaje o se salve un solo pueblo. El plan de Dios era que a través de su pueblo escogido, en este caso los israelitas y específicamente los judíos que quedaron como la, la, la tribu predominante eh, que, que había regresado a Israel. Entonces, en este caso, Dios pensaba y quería de que esta nación se transformase en la bendición para todo el mundo, pero ellos todavía no lo estaban viendo. Y yo creo que es interesante notar ahora de que Dios también está trabajando con nosotros en nuestros paradigmas, en, nuestros, en nuestra estructura mental, en nuestro, eh, nuestra manera de interpretar la, la Escritura aún el día de hoy, porque el día de hoy nosotros seguimos teniendo algunos prejuicios. Los eh, judíos tenían el prejuicio con los gentiles, y hoy nosotros tenemos prejuicios con diferentes personas. Tenemos prejuicios con aquellos que no aceptan, eh, eh, el reinado de Dios, tenemos prejuicios con los ateos, con los agnósticos, tenemos prejuicios con aquellos que este, eh, tienen problemas o, o, o tienen eh, diferentes identidades de género, tenemos prejuicios con aquellos que profesan otro tipo de, de, de fe, y nosotros somos prejuiciosos por naturaleza, prejuzgamos, y a veces pensamos que el, el mensaje del Señor no va a llegar a nadie más, que solamente este, a personas como nosotros. Pero yo te digo de que Dios está trabajando en mí, y está trabajando en vos, y que seguramente este tiempo Dios va a estar dándonos esa apertura que le, le dio primero a Pedro, y le estaba dando a todos los de Jerusalén, y yo creo que Dios también nos va a estar dando a cada uno de nosotros para que, eh, para que abortemos los prejuicios, y para que Veamos que el camino, que el mensaje de Dios es para todos. Los versículos 2 al 18 tratan de lo que Pedro había estado hablando, sí y de lo que Pedro había hecho eh, allí en la, en la casa de Cornelio. Entonces dice eh, textualmente lo que dice el, el comentario, cuando Pedro trajo la noticia de la conversión de Cornelio a Jerusalén, los creyentes se sorprendieron de que hubiera comido con gentiles. O fíjate que... La preocupación de ellos era eso, vos te eh, no, no fuiste puro, estuviste pecando, estuviste comiendo con gentiles. Ahora, luego de oír toda la historia, sin embargo, empezaron a alabar a Dios en el 18. Su reacción nos enseña cómo tratar de desacuerdo con otros creyentes. Antes de juzgar la conducta de otros creyentes, es importante saber escucharlos. El Espíritu Santo puede enseñarnos algo importante a través de ellos. Y yo creo que aquí también tenemos que tener en cuenta esta situación. La situación de que Dios está por sobre todas las cosas. Y, y los planes de Dios sobrepasan nuestros planes. Yo no te estoy diciendo de que vos eh, hagas eh, lo que quieras y que eh, te desvíes del camino del Señor y andes sin ningún tipo de, de pureza espiritual o pureza eh, física, pero te digo que Dios nos está cambiando los paradigmas. Dios está cambiando nuestros paradigmas. ¿sí? Bendiciones, Angie Luz, ahí veo que te conectaste también, Edith Pérez. Bendiciones, gracias por, por estar allí. Y por eso Pedro y todos los discípulos de Jerusalén estaban recibiendo una nueva revelación de Dios. Dios se estaba revelando de una manera única. Y Dios estaba diciendo, mi camino, mi mensaje, mi gracia, mi sacrificio, mi perdón de pecados, mi salvación no tiene límites. Y trasciende las culturas, trasciende los idiomas, trasciende a las personas. Y yo creo que eso mismo está pasando hoy. La gracia del Señor trasciende nuestros prejuicios. La gracia del Señor trasciende a nuestra, a nuestra manera de ver las cosas. La gracia del Señor trasciende a los grupos étnicos. La gracia del Señor trasciende a los subgrupos sociales. La gracia del Señor trasciende. Vos sabés que hay algo que, este, no sé si lo conté en otra oportunidad, pero te lo cuento ahora porque me viene eh, a la mente algo que nosotros solemos ser eh, prejuiciosos. Y, y a veces de buena manera y a veces no de tan buena manera. ¿Te acordás que hace un tiempo atrás se estaba discutiendo la aprobación de la ley de la interrupción del embarazo voluntario la ley del aborto. ¿sí? ¿Te acordás? Y te acordás que este, había grandes manifestaciones de eh, grupos verdes y grupos este, celestes. ¿sí? Y en una de estas manifestaciones en, en la ciudad de Buenos Aires, ahí enfrente frente al Congreso antes de que se apruebe la ley estaban eh, enfrentados dos grupos, un grupo de, de pro-abortos y otros grupos de pro-vida, y, y cada uno eh, gritaba y, y, y manifestaba su aprobación o desaprobación a la futura ley. Entre tanto que estaban en eso, un joven un joven creyente que estaba en la manifestación recibió de parte del Espíritu Santo una indicación y que, que tenía que ir en medio de la manifestación de las personas que estaban a, a favor del aborto, y predicar del amor de Dios, predicar del amor que Dios tiene para cada persona y que Dios tiene un amor para restaurar nuestra identidad. Este joven cuando sintió esto de parte del Señor, no lo hizo al momento y dijo, Señor, me van a pegar, me van a insultar, me van a expulsar de, de esa manifestación porque esto no está bien eh, y, y, y no van a aceptar. Eh, ninguna palabra. Y, y sentía cada vez más, más el impulso y sentía más la gana y le decía el, el Espíritu Santo a su mente, Andá y hablá, anda y habla, anda y habla. Entonces este muchacho fue y habló y efectivamente comenzaron a insultarle, comenzaron a, a, a agredirlo, pero eh, en un momento dejaron de hacerlo y, y empezaron a escuchar a algunas de las personas, de las jovencitas eh, mayoritariamente eran adolescentes y jóvenes que estaban allí manifestándose a favor del aborto y empezaron a escuchar y cuando él comenzó a hablar del amor de Dios y comenzó a hablar de que Dios quiere restaurar la identidad de cada persona que le permita a Dios entrar a su vida y que quiere que cada uno de nosotros sintamos el amor de papá, comenzó a hablar y dice que cuando Él hizo un llamado, ¿cuántos de los que están acá quieren recibir ese amor? Casi 15 chicas que estaban en ese lugar levantaron la mano e hicieron la oración de fe en medio de los gritos, de la manifestación, en medio de lo que estaba sucediendo, en medio del reclamo, hicieron la oración de fe y se convirtieron en ese momento. Se convirtieron a el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús trasciende nuestras ideologías. El mensaje de Jesús trasciende las barreras intelectuales. El mensaje del Señor trasciende aún nuestros propios prejuicios. Y fue impactante porque después este joven contaba, y, y, y la verdad que es maravilloso. Es más, les cuento que en, en, en nuestra congregación hay personas que este, eh, están siendo transformadas por el, el camino del Señor están siendo transformadas que antes estaban totalmente en desacuerdo con Dios. Pero Dios transforma y sigue haciendo milagros. Así que yo te animo a que este, este impulso que estamos viendo, que, que Pedro lo tuvo, yo te animo a que vos también lo puedas estar teniendo, y que eh, yo también, y que, eh, tras, eh, que, que, que, que hagamos trascender el mensaje de Dios a pesar de nuestros prejuicios. El, el versículo 8, fíjate lo que dice ahí el versículo 8 del de capítulo 11 de Hechos, ¿sí? Ahí yo lo estoy buscando para leértelo y así enmarcamos este comentario que tenemos allí, ¿sí? Hechos eh, 11.8 dice lo siguiente, mira, en la Reina Valera estamos, ¿sí? Dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Estaba de alguna manera... Pedro intentando justificar por qué él había comido con los gentiles. ¿sí? Y, y, y justamente este, este versículo tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar. ¿sí? Porque eh, Pedro le estaba diciendo, miren, eh, no es que yo quise hacerlo, sino que yo tuve una indicación de Dios. Yo tuve una indicación de que el Señor... Me dijo que tengo que hacer lo que terminé haciendo. Por eso, cuando Dios habla, cambia también aún hasta nuestros preconceptos. Y estos preconceptos yo creo que en este tiempo se están derribando, para, no para este, eh, mostrarnos eh, algo diferente de, de, del Evangelio, no. Para mostrarnos la gracia que Dios está teniendo en este tiempo. El versículo 12, y en adelante, allí, el, la, próxima, eh, la próxima figura que tenemos ahí, eh, quiero leerte el versículo 12, dice, Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Qué es lo que este, estaba diciendo acá Pedro? Miren, no fui yo solo, sino que fui con otras personas. Y estas otras personas estaban viendo lo que estaba pasando allí. Y no solo que vieron, sino que fueron testigos de lo que pasó ahí en el versículo 16. En el versículo 16, él dice, entonces, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Habían cambiado vidas. ¿sí? Estos seis hermanos que fueron con Pedro eran testigos de que el Espíritu Santo se manifestó en los gentiles y los bautizó de una manera tremenda con el poder de salvación, pero también con el poder de, de, de, de hablar en otras lenguas. Y la verdad que esto fue notorio, y ellos dijeron, nosotros estuvimos allí. Pedro dice, miren, acá tengo estos seis testigos. Qué interesante esto, ¿no? Seis personas que también fueron con él. Y la verdad que estas señales estaban sucediendo a los ojos de cada una de estas personas. Entonces todos los que estaban enojados... O a aquellos que estaban acusando a Pedro de, una, de, una, de, de algo que no era correcto, de una transgresión a la ley judía, en este caso ya no podían decir casi nada. Así que fue muy, muy impactante esto. Ahora, luego de estos versículos, eh, nos habla de Bernabé y de Pablo en Antioquía. Y ahí yo te puse un mapita, porque evidentemente la persecución que pasó luego de eh, la muerte de Esteban había esparcido, y te acuerdas que habíamos hablado de esto, había esparcido a los creyentes, eh, a los judíos que habían conocido el, el camino del Señor, los había esparcido por todos lados. Y una comunidad fuerte se asentó allí en eh, Antioquía. Y no sé si se logra ver del todo, pero lo que me gustaría que veamos, a ver si puedo agrandar un poquito el mapa, Permiso, ahí creo que ahí lo puedo agrandar. Lo que eh, me gustaría que veamos es que, eh, ¿te acordás que habíamos hablado que de Jope a este, eh, Cesarea había 50 kilómetros y de Jerusalén a Antioquía también hay 50 kilómetros? Hay unos 50 kilómetros que están separando eh, Jerusalén de Antioquía. Ahora, Antioquía ya no pertenecía a Israel, pero sin embargo allí se asentaron un gran grupo de, de creyentes, Antioquía era un puerto muy importante, era una ciudad que tenía este, una muy buena eh, actividad comercial. Y allí se asentaron y allí comenzó una iglesia maravillosa. Bernabé fue primero y luego fue a buscar a Pablo y dijo, con Pablo vamos a estar trabajando allí todo un año. ¿sí? Ahora, en el versículo 16, fíjate que este, ahí del mismo capítulo 11, 11, 16, dice... Eh, cuando hablaba del Espíritu Santo, ¿sí? eh, dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eh, y está hablando de, eh, de todos los que eh, estaban siendo afectados por Jesús. Y, y acá nos hace recordar esto. Dice que Jesús demostró también con claridad que él y su mensaje eran para toda la gente. Porque Jesús no tuvo problemas cuando estuvo en su en su ministerio aquí en la tierra, de salir inclusive de las fronteras de Israel. Predicó en Samaria, en Juan 4, 1 al 42, se fue a la región de los gadarenos, poblada por griegos, en Marcos 5, del 1 al 20, y además también alcanzó a los romanos, en Lucas 7, del 1 al 10. Por eso los apóstoles todavía no estaban entendiendo en, en, en sí este eh, alcance universal del eh, Evangelio de Jesucristo. Los, el versículo 18, fíjate que ahí se da un poco una, una conclusión. Vamos al 18, dice, eh, Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ahí se estaban convenciendo. Esa discusión se terminó. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, acá tenemos que aceptar que cuando Dios obra nosotros no podemos estar en contra de Dios. Y por más que sean gentiles, nosotros tenemos que alegrarnos y los gentiles también se pueden este, convertir. Y esto fue maravilloso. Por eso, cuando nace la iglesia de Antioquía, la verdad es que eh, esto fue un avance tremendo. Y yo creo que Dios nos está llevando hoy también a que nosotros tengamos estas reacciones frente a los nuevos desafíos que nos están imponiendo en este tiempo, en este siglo, que ha cambiado la realidad drásticamente, y hoy tenemos desafíos que antes no los teníamos. Vamos a leer los versículos 19 al 21 para estar acompañando este comentario. <coughs> Perdón. Dice el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, y ahí vamos a, a, a esto que habíamos hablado recién de Antioquía, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,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 También estaba pasando esto. Los griegos, aquellos que no conocían el judaísmo, aquellos que no respetaban las leyes judaicas, también se estaban convirtiendo al Señor y también estaban recibiendo salvación. También estaban recibiendo el mensaje del Señor. Y esto comenzó a ser algo cada vez más frecuente. El, eh, ¿Por qué? Porque allí, este, eh, en, esta, en esta iglesia, eh, los cristianos comenzaron a tener... Este, un gran desarrollo mundial. ¿sí? Me encanta porque eh, eh, cuando nosotros este, estamos viendo eh, este movimiento que estaba trascendiendo a Jerusalén, que estaba trascendiendo a Judá, que estaba trascendiendo a Israel, es la confirmación de lo que el Señor Jesús le había dicho allí en eh, Hechos 1.8. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y, y siempre el Señor nos habla y, y a nosotros nos cuesta eh, decodificar el mensaje del Señor. Lo entendemos, a veces entendemos una parte y a veces este, no entendemos eh, todo el alcance de lo que Dios nos dice. Ahora, Dios no se hace problema y Dios nos espera. Y Dios estaba esperando a cada discípulo y estaba esperando eh, a, a, a la iglesia en general y Dios estaba obrando en esta, eh, de esta manera espectacular, ¿sí? A excepción de Jerusalén, dice el 22, Antioquía jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva, más que cualquier otra ciudad. Después de Roma y Alejandría, Antioquía fue la ciudad más grande del mundo romano, o sea, vendría a ser casi la tercera gran ciudad. Ahí se fundó la primera iglesia, ¿eh? Eh, que eran gentiles en realidad, y ahí se los llamó por primera vez cristianos. Fíjate el versículo 26. Eh, de, de aquí, de, dice, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque aunque Antioquía era un centro de adoración de cultos paganos y, y, y estaban este, promoviendo la inmoralidad sexual y otro tipo de, de, de religiones este, que no tenían nada que ver con Dios, allí también se estaba haciendo un centro espiritual de conmoción mundial, donde el Señor estaba por eh, catapultar el mensaje a todo el imperio romano. Qué tremendo es esto, ¿no? Y a veces nosotros decimos, uy, pero yo no voy a ir a, a, a tal lugar porque es un lugar que no adora a Dios, es un lugar que no quiere saber nada con Dios. Y Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes. ¿Eh? Y yo me lo repito, Dios tiene otros planes. Acá vemos la, la, eh, el ejemplo de Bernabé ¿Qué hizo Bernabé? Bernabé es un ejemplo de una persona que tenía un, un, una, una visión amplia. Y entonces él dijo, bueno, yo me voy para allá, yo me voy para Antioquía y voy a ver qué es lo que está pasando allí, y voy a ver qué es lo que este, está sucediendo. Y entonces se fue y, y se puso contento y, y estaba gozoso de lo que estaba sucediendo allí. Y no solo que eh, ministró en, en la iglesia de Antioquía, sino que este, eh, fue a buscar a Tarso a, a un tal Pablo. Recordamos que en el 9 tenemos la conversión de, de, de Saulo a Pablo y se convierte a, a, al, al cristianismo y lo, y lo busca y entonces allí este, dice, bueno, mira, eh, Pablo, vos que en otros tiempos eras perseguidor de, de Jesús, ahora vas a ser útil y me encanta porque... Bernabé es eh, algo así como alguien que entiende los tiempos. ¿no? Dice, bueno, mira Pablo, vos vas a ser alguien que vas a ayudar a, a que el Evangelio se multiplique entre los gentiles. Y, y Bernabé ve algo ahí y dice, bueno, yo lo no busco a Pablo. Y Pablo fue y estuvieron allí un año ministrando. ¿sí? Esa joven iglesia eh, que, que era una mezcla entre judíos que hablaban griego, arameos, gentiles... Eh, esa joven iglesia es una iglesia que ya tenía una transcultura, estaba trascendiendo a las culturas, y ni el idioma estaba deteniendo a la iglesia, porque el Señor Jesús estaba trabajando de una manera maravillosa. Y entonces Pablo y Bernabé van a Antioquía, Bernabé este, con, esa, con esa visión tan amplia, van y ellos... Este, comienzan a hacer una obra de enseñanza. Dice que enseñaron a los nuevos creyentes por el transcurso de un año. Y yo creo que enseñaron a los creyentes, enseñaron a los líderes, enseñaron para que esa iglesia se fortaleciera. Y esta es una de las grandes claves que tenemos y desafíos para el día de hoy. Hoy tenemos que fortalecer la enseñanza de la palabra del Señor en nuestras iglesias. ¿Sí? Dice que el 27 y el 28 habla de los profetas. ¿sí? Fíjate que dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Me encanta porque acá estamos viendo los, los dones, acá estamos viendo los ministerios, acá estamos viendo al Espíritu Santo actuando de una manera maravillosa. Profetas, profetas que venían a edificar a la iglesia. A este árbol lo vamos a ver después, más adelante, eh, eh, también en, en su función de profeta, y, y, y se ve que Dios usaba grandemente su vida. Y yo creo que Dios sigue usando hoy a personas que están llamando. Dice que esa hambruna, el, el versículo 28 y 29, fue eh, durante el reinado del emperador Claudio, en el 41 al 54 después de Cristo. ¿Sí? Esa sequía se extendió por gran parte del imperio romano y duró años, no fue por meses, fue años. Y acá la iglesia de Antioquía, al escuchar lo que había dicho Ágabo a través de esta profecía, a través de este ministerio profético, ellos se prepararon y fueron los que después estaban sustentando a la iglesia de Jerusalén que necesitaba ayuda. La iglesia hija creció lo suficiente para ayudar a la iglesia madre. Eh, y, y, ¿Y por qué? Porque tenían una indicación espiritual. ¡Qué bárbaro que es el Señor cuando nos va preparando! ¿sí? Y la gente de Antioquía, en el versículo 29, a mí me gusta, ahí lo leemos, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban de Judea, en Judea. Perdón. La iglesia de Antioquía era una iglesia desinteresada, tenía un corazón alegre, así como nos dice Segunda de Corintios 9, 7. ¿Sí? Tenía un corazón alegre, tenía un corazón dadivoso, tenían un corazón de bendecir. Y yo creo que Dios también nos está llamando hoy a bendecir. Dios nos está dando mucho. Algunos están pasando necesidad y otros están teniendo abundancia. Dios nos da para bendecir. Y Dios te está dando y me está dando para que bendigamos. Bendigamos. Porque hoy también tenemos la posibilidad de estar ayudando a aquellos hermanos que están en esa gran sequía y podemos ayudar y Dios nos puede dar esa gracia tremenda. ¿sí? Y bueno, ya se nos termina el capítulo, ahí el 30, este, me encanta porque ahí leemos, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿sí? Entonces, los ancianos eran el, el cuerpo colegiado que estaba dirigiendo, que estaba eh, pastoreando, que estaba eh, liderando la iglesia. Y eh, justamente ellos estaban en un papel que era satisfacer las necesidades de los creyentes, ancianos, ¿sí? líderes. Eh, qué bueno que podamos estar viendo esta organización incipiente de una iglesia que estaba naciendo y que Dios estaba eh, teniendo en cuenta en gran manera. Por eso te animo en este tiempo a que juntos podamos tomar el ejemplo de lo que Hechos nos está indicando. Dios está actuando de la misma manera hoy. Hoy en el año 2021, eh, esto estábamos hablando del año 40, 45 este, después de Cristo, hoy en el año 2021 Dios también está obrando de esta manera. Y Dios nos está dando una posibilidad a vos, a mí, a cada uno de nosotros, a que abramos los ojos espirituales. Porque en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, la gracia del Señor se manifiesta. Los hermanos de Jerusalén pensaban de que esa persecución iba a terminar con la iglesia. Sin embargo, el Señor dijo, yo levanto iglesias en todas partes y yo me glorifico. Y, y en medio del hambre, los hermanos decían, uy, ahora ¿cómo vamos a poder hacer? Y Dios ya había preparado porque proféticamente ya había dado la indicación en la iglesia de Antioquía, y los de Antioquía estaban enviando ayuda a los de Jerusalén. ¡Qué bárbaro! A Dios no le sorprende nada. A Dios no le sorprende el coronavirus. A Dios no le sorprende nuestra eh, crisis social, nuestra crisis económica. A Dios no le sorprende. Dios está preparando todo para la bendición tuya, para la bendición de cada uno de nosotros, para que más personas conozcan al Señor. Así que, esta es la obra del Espíritu Santo, la obra del de, eh, Señor, ocupando personas comunes y corrientes como Pablo, como Bernabé, como este, eh, este, eh, Pedro, como aquellos que acompañaron a Pedro, como los hermanos de Jerusalén. Personas como Ágabo, personas comunes y corrientes. Personas que no tienen este, grandes capacidades intelectuales, que no tienen grandes eh, capacidades físicas pero que tienen algo que el Señor puede usar, que tienen ganas de ser usados por Dios. Y eso basta en las manos del Maestro. Así que, ¿qué te parece si oramos? ¿Sí? Eh, gracias a todos los que están presentes. Hay recién, me dice Keti que pudo este, comunicarse, Silvia, eh, Ingrid, qué bueno. Eh, ¿Qué te parece si oramos y le decimos a Dios que su Espíritu Santo nos esté tocando de una manera Especial, única, maravillosa. ¿Te parece? Ahí donde estás. Decimos Señor, gracias porque en esta noche y en este capítulo tan hermoso de Hechos, estamos viendo la obra del Espíritu Santo de una manera maravillosa. Gracias porque vos estás actuando en medio de las dificultades, en medio de la pandemia, en medio de las crisis, en medio de las dificultades económicas, de las dificultades sociales, de las dificultades materiales, de las dificultades familiares, en medio de todo eso, Señor, vos estás obrando. En medio de las enfermedades de aquellos que amamos, vos estás obrando. En medio de las faltas y de los, de los problemas económicos, vos estás obrando. En medio de nuestras crisis, inclusive eh, psicológicas, vos estás obrando, Señor. Y vos estás levantando personas, varones, mujeres que te sirven, que te aman, que te quieren, que se dan para tu obra, para tu ministerio, y que dicen, Señor, yo me pongo en tus manos, yo te quiero servir, yo quiero ser eh, ese Pedro, yo quiero ser ese Pablo, yo quiero ser ese Bernabé, ese Ágabo, yo quiero ser esos hermanos que desinteresadamente comienzan a tener un espíritu de amor, un espíritu de gracia, un espíritu de dar a ti lo que... Lo que nuestro corazón, lo que el Espíritu nos dice, Señor. De escuchar tu palabra, de escuchar tus indicaciones, de escucharte a ti, Señor. Aquí estamos, aquí estamos los que sabemos que tenemos muchas fallas. Aquí estamos los que sabemos que tenemos diferentes falencias eh, en todo sentido. Pero también aquí estamos los que nos ponemos en tus manos y te decimos, Señor, si algo te sirve de mí, usalo. Y yo me pongo en tus manos. Y usame, Señor, para que tu palabra pueda crecer. Aquí estamos los que decimos, Señor, queremos ser los que trabajamos en este tiempo difícil. Queremos ser los que nos ponemos eh, a, en tu obra hacer lo que nos pida, Señor. Acá estamos. Gracias, bendito Dios. Gracias por este ejército de valientes que se levanta a servirte en medio de la dificultad. Gracias, Señor, porque vos estás obrando y vos estás abriendo puertas que parecían cerradas. Gracias, Señor, porque vos estás trayendo provisiones milagrosas. Gracias, Señor, porque vos estás trayendo sanidad y estás levantando en este tiempo una iglesia fuerte, una iglesia comprometida con ti, una iglesia que dice, queremos aprender más de ti, Señor. Queremos recibir más de ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias a todos los que estuvieron conectándose. Gracias a los que están allí todavía en, en, en Facebook. Perdón por eh, la tardanza el día de hoy. Se me complicó con Internet, se me complicó con, con la página. Bueno, pero gracias a Dios estaba orando. Digo, Señor, que no se corte Internet. No se cortó aparentemente. Así que gracias. El Señor ha sido bueno para para que podamos tener esta transmisión. Así que, que Dios te bendiga. Y, y bueno, va a quedar este, este link para aquellos que lo quieran repasar. Eh, estos capítulos que vienen son cada vez más, más desafiantes, más hermosos. No te los pierdas, no te pierdas los capítulos que vienen. ¿sí? Así que Dios te bendiga y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana eh, en este link. ¿sí? Que el Señor te bendiga. Gracias por todo lo que eh, pudimos compartir el día de hoy. Que el Señor esté con vos que te multiplique las fuerzas, que el Espíritu Santo te use donde estás, que puedas ser de bendición ¿eh? y que las familias de la tierra, las familias de las naciones de la tierra puedan ser benditas porque le crees al Dios que tiene todo poder. Gracias, que el Señor te bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima. Chau, chao.